Llevamos meses esperando la lluvia y ahora que llega el otoño lo hace de, de un modo salvaje, con trombas de agua nunca vistas, como la que cayó ayer aquí, que ha descarnado totalmente este camino, un camino veterano, ¿eh? un camino asentado con muchos inviernos a sus espaldas y, y la tromba de ayer lo ha destrozado por completo. En el fondo somos tan vulnerables. Hoy voy a presentaros Max eh, acquisition. Es una, una tiendecita ultra ligera. la Axeman Ultralight, es una monocapa. Eh, solo pesa 700 gramos, eh, pesadas por mí, en báscula, eh, no, no datos de catálogo. Os digo datos reales medidos por mí. Son 700 gramos la, la tienda, eh, lleva 10 piquetas, que pesan 15 gramos cada una, piquetas de aluminio, eh, un par de cordinos y la bolsa de transporte en total. 870 gramos. Eh, de largo tiene 2 metros, de ancho en la parte delantera 1,20 y en la parte posterior 80. Ahora la voy a montar para, por primera vez, es, es una, un primer montaje, a ver cómo re, resulta de complicada o de, o de sencilla. Eh, lo vais a ver conmigo. instalar una lámina de tibet como siempre, para proteger el fondo de la tienda. Ya conocéis este material, impermeable, ultra ligero. Aquí están las piquetas. es la parte delantera. Eh, bueno, como es solo una prueba, me da igual la orientación, es solamente para mostrarlo. Lógicamente, de, de necesitarlo, la, la orientaría adecuadamente conforme viene el viento. Voy a firmar primero las cuatro esquinas. Lo gracioso es que estuve a punto de venir, estuve a punto de venir anoche a, a dormir aquí para ver la resistencia de la tienda frente a la lluvia porque habían dado ya aviso de fuertes precipitaciones. Menos mal que mi instinto me dijo de no venir porque la que ha caído ha sido pff, tremenda. Estaría ahora ya en el, en el Atlántico. Ah, o sea, este, este es el ábside delantero, pero entonces necesitaré una cuerdecita para tensar. He atado uno de los tensores a, a la parte alta del ábside, que tiene aquí dentro una especie de bolsita para encajar aquí el bastón. La altura del bastón no le ha puesto a ojo, ¿eh? no, no le ha regulado ninguna longitud específica. Voy a cerrar el ábside y le pongo una piqueta tensando, claro. Esto parece que meter el, el bastón muy corto. Bueno, aquí he tocado en una losa. No, no voy a poder clavar eso. En base del doble techo, o sea, del, del techo, está la mosquitera que impide que entre los bichos y favorece la transpiración. Eso suponemos. Bueno, recolgando un poquito mejor las pequetas, porque el primer tensado ha sido complicado, desastroso. Eh, este es el aspecto de la, de la tienda. La parte posterior, el ábside delantero. No sé qué tal se comportará bajo la lluvia. Tiene registrada... Una resistencia, o sea, una columna de agua de 3000 milímetros en techo y fondo, que son del mismo material, un, un sin nylon 20D. Y bueno, dentro, como es monocapa, pues tiene la, la mosquitera, tiene un mínimo tirador, habrá que ponerle un trocito de paracor o algo para encontrarlo y en el interior como dijimos 80 de fondo, 120 aquí a la entrada se ven las mosquiteras que sirven para ventilación el techo queda realmente pegado al suelo no sé si es un tema de, de tensado el suelo, el whatsapp bueno, levanta un poco para contener la lluvia tiene sí, tiene una pequeña elevación de unos 10 centímetros pero claro, solo, solo queda bien densado en las esquinas bueno, el centro pues está condicionado por el peso del material al ser mono monotecho, pues la clave está en no tocarlo, claro seguramente en cuanto llueva, si lo toco, traspasará no, no lo puedo poner ahora a prueba la sensación bueno, es suficientemente amplia abro las piernas para yo creo que la colchoneta es este ancho me queda un poco de margen para colocar cosas y hay un mínimo ábside Resbaladizo es el suelo un mínimo ábside para colocar la mochila, por ejemplo perdón por los ruidos este ábside me he dejado la mochila fuera pero bueno, os hacéis una idea del volumen que da en fin ya han entrado moscas, no fallan. He puesto aquí ahora la mochila, es una 30 litros, para que os hagáis una idea del ábside, la capacidad que tiene. Bueno, una tiendecita de un precio muy ajustado, ahora mismo en, en Aliexpress, está en 85 euros, me parece. Muy ligera, son 850-870 gramos de transporte, lo cual, pues, oye, te resuelve una pernota o dos con solvencia. El color es agradable, eh? discreto, ¿no? No, deja, no llega a ser un caqui un militar, es un, es un verde quizás más europeo, pero bueno, tampoco es una nota de color discordante aquí en el campo español, en, el, en esta zona tan seca. Bueno, solo falta poner la prueba, que me parece que la borrasca que ayer nos, nos apabulló pues hoy se va alejando.